¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien el día de hoy. Bienvenidos sean... I'm I'm bitch, I'm I'm Espero que estén súper bien el día de hoy. Fíjense que estoy grabando esto, pero en realidad no sé si lo voy a subir. O sea, está extraño, porque me acaban de etiquetar en un video para que reaccione al supuestamente el video más terrorífico, o sea que sí da mucho miedo de YouTube, aquí lo tengo, de hecho se llama Tren, Tren del Miedo Habitación 1 Cortinas, así se llama eso así en español, pero realmente es que en inglés se llama Spook Train Room One Curtains, ¿ok? Se supone que es el video que más miedo da. Todas las personas que yo vi que reaccionaban, no vi el video, no lo he visto, es por eso que no sé si lo puedo subir o no. O sea, si vale la pena subir este video o no, o decirles a ustedes que los reto a que vean este video. Ok, si sí si me decido subir este video, lo voy a poner en un recuadrito aquí chiquito. Se supone que este video lo subieron porque lo tengo acá al lado. Hace dos años, se llama, pues como les dije, Spook Train, de Lee Hart Castle Y es como, pues una animación de terror, pero supone que es horrible. Entonces, pues lo voy a ver. De hecho, me voy a poner mis audífonos. Porque pues no sé, no sé, qué, no sé qué esperar, ¿ok? Entonces, en caso de que no quieran verlo o que sea así, pues se los voy a poner aquí para que le tapen así la esquinita Y nomás me vean a mí para que ustedes puedan reaccionar a él Y pues me etiquetan, o sea, si lo hacen en TikTok o si lo hacen en Instagram, me etiquetan para ver qué tal les fue a ustedes Pero bueno, entonces pues vamos a verlo Antes de empezar les dejo aquí mi TikTok Si ven cosas extrañas, videos extraños que me quieran enseñar, mostrar Etiquetan, me.. Títanme... Etiquétenme por allá y yo los checo cada que me, que me meto a TikTok Me sale y la mención y yo voy y lo veo, así que ahí los veo Y de este lado les dejo Instagram, eh, ahí con las historias les doy los códigos para jugar Among Us Ustedes y yo y más cositas por ahí, o sea, si, si me etiquetan en Instagram reaccionando a este video eh, Pues acá los voy a mencionar a todos los que se animen Y aquí abajo les dejo mi Facebook, todos los días subo memes por allá Así que pues vámonos a reaccionar a esto, no sé qué onda muy bien, pues ya estamos aquí, este el video dura exactamente 7 minutos con 37 segundos, no sé qué esperar, espero que valga la pena. Ah, les decía que todas las personas que yo he visto, así como que reaccionan, todas están así como yo, así de que nada no da miedo, o sea, así como x y cuando lo están viendo les cambia la cara totalmente, así que no sé, no sé qué, no sé qué pensar, así que vamos ya. Esto es como monito de plastilina Pues es, oh, es una animación okay. Uh -huh. ok Ok, ya está la intro, y vamos a empezar bien Tiene 2 millones de visitas esto, así que no sé qué tan bueno esté. Okay, esta hora va a X X No tengo idea de qué se trate esto pero bueno si se llama cortinas y hoy te están haciendo énfasis en las cortinas algo va a pasar con las cortinas Todo bien, todo bien. unas no. cortinas te salvan, ¿no? ¿Cómo? Vamos en el minuto tres cuarenta Ay, qué feo. Okay. Y fue, qué feo. Ugh. ¡Ugh! Me choca estas. Bueno, es plastilina. ¡Ay! Está tiene el huesito. Ok, por eso tenía restricción de edad No, se me hace que lo voy a tener que, que poner así como borroso No, no lo puedo poner así Oh pues No tengo idea si subir esto o no. <risa> la verdad es que uh, hay otro aquí me sale, se llama Spook Train Room 2 Cell X. Ok, yo me imagino que es la parte 2. Después ya no me sale un 3. Ok, no tengo la más remota idea. Seguramente les voy a preguntar si lo subo o no. O a lo mejor lo dejo como un video extra. No tengo idea porque no sé. Así que bueno, fantasmitas, pues no sé qué hacer con este video. A ver, pues les voy a preguntar por Instagram. Si ustedes lo están viendo, pues seguramente me dijeron que si lo querían ver, etc. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Los quiero mucho, gracias por ver. Nos vemos en otro video. Recuerden que subo 4 la semana. Y si vieron esto y no están suscritos, pues yo les recomiendo que se suscriben. Los quiero muchísimo y nos vemos al siguiente. Besitos. Bye. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Ewin, su para Eversen Darta, otro más para Alexis Ayala, para Abril Mendoza, y por último, pero no menos importante, para Marile Rocha. Y aquí están los seis saludos del emoji secreto de Instagram. Recuerden que lo doy por historias de Instagram cada que subo video. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente.